Señores, hay unos temas que son muy picantes. Familia, que están Cuidado, sucediendo eh. en el ámbito político de la sociedad. Cayó el seguridad de Danilo y su esposa, la pastora. Y es pastora. Señores, el ministro, el ministerio público arrestó la tarde de este sábado al ex jefe del cuerpo de ayudantes militares. De la presidencia de la República durante el gobierno de Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre, luego de realizar varios allanamientos en diversas provincias del país, también a la pastora evangélica Rosy Guzmán Sánchez, informó al listín Diario una fuente de la Procuraduría, la denominada Operación Coral. Consistió en 27 allanamientos simultáneos en San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional. La pastora fue interrogada en tres ocasiones por la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. Se, se presume que la pastora fue solicitada a raíz de un reportaje realizado por la periodista Nuria Piedra, donde salió a relucir una serie de empresas y propiedades que posee la pastora habría comprado 9 de 10 solares Bárbaro. en la colina del oeste Bárbaro. con un metraje total de 4 mil metros cuadrados valorado en al menos 40 millones de pesos. De su lado, el representante legal Félix Porte dijo que el ministerio público violentó el derecho de defensa de su cliente al no entregar entregarse la orden de arresto al imputado a la hora de... Del apresamiento e impedirle que pueda ver a su defendido, señores. Vamos a ver las imágenes que tenemos ahí de, del allanamiento, familia. Eh, esto, esto político no tan fácil, oíste. Esto se está saliendo de control. <risa> tu peledita. y Mira, Felipe, el que está representando, a, lo está representando ahí. Sí, a, a los a lo detenidos. ¿Qué, qué, ¿Qué le gusta? <risa> <risa> <risa> es el más sonidita. <risa> <risa> Señores. Está reconocido como el, el abogado más sonidista de aquí de, de, de República Dominicana, pero la verdad que es lamentable que estos políticos entren normal a la política y salgan millonarios de Nueve diarios. solares de diez. Nueve solares. Y, pues, y no cualquier solar. Pero son... fue ella que llamó a la policía comprando eso. ¿eh? <risa> <risa> y no, y no cualquier solar. Yo me imagino que son terrenos grandes. Grandes. ¿Tú me entiendes? Cuatro mil, cuatro mil metros. Bárbara. ¿Tú entiendes? Entonces. Eh, ahí está Feli Porte, que es el abogado. Es el abogado que está representando a la pastora y al jefe de cuerpo militar. Es decir, es decir, que en ese entonces, si un jefe de cuerpo militar estaba lucrándose, ¿qué será los allegados personal del hombre? ¿Eh? ¿Qué eh, eh, eh, eh, ¿Qué será que...? Es un decir, vamos a hacer un, un, un cortecito ahí. Es decir, que si están allanando, si están allanando lo que es los jefes de seguridad, es decir, que lo más cercano a los expresidentes o al expresidente. Hay que mirar el ojo. Porque si eso es ese señor. Que esos son los betas que andan ahí. Y su esposa, oiga, su esposa, la pastora, señor, el nombre de Dios, no podemos estar cogiéndolo en vano. ¿eh? Y, y haciendo diablura. Candela, chico mi, Mira mi, fuego. Mira, mira cómo Dios frenó el mundo, porque es que Dios lo hizo en siete días, aleluya. ¿Eh? En siete días y descansó el domingo. Ellos van cayendo. Ahí mi madre. Una pastora, entonces ¿Pastora? usted... Mira, a mí no me gusta hablar mucho de religiones porque eso es sagrado. Lo que es eso y las iglesias, yo las respeto. No me gusta opinar. Pero... Si usted está dando tanto a demostrar, sin ninguna lógica, porque si yo me pego con el kililín, tú ves, yo puedo comprar una jipeta el otro día, sí, se porque va ya hay 10 fiestas, y puedo comprar un solar porque ya hay dinero. No, y tú sabes cómo están las redes sociales ahora. que Claro, el streaming, dinero, el YouTube los streaming. una vez. Sí. Faraón, siete videos a la semana, oremosle a Dios que él pueda. No, pero tú te rompiendo. Entonces, miren mire la clase de terreno que la, la pastora, Cristo le ama. Amén. <risa> ¿Eh? Candela, chipa fuego. Miren los allanamientos. Miren los tipos de vehículos. Esa es la coronel. Un coronel que no gana más de 25 mil pesos al mes. Mira, mira, mira, que de pesos. un coronel que no gana 30 mil pesos fácilmente. Ya tú sabes, son penados. Ay, ah, no, son penados, son penados. Esto, esto es una loquera. una villa? señores se le ha perdido el respeto al dinero aquí en este país me... Félix Porte el abogado más caro el abogado más caro es decir que ya usted guía ese día ahí. el abogado más, más caro para empezar bárbaro pero por eso que ya no se juega pelota en este país <risa> <risa> hay una manera heavy de buscarse un dinero y te... pero es pastora yo te apuesto a ti que los siervos que ella tiene en su iglesia se están cayendo muertos. <risa> ¿Tú crees? ¿O tú crees que el que ve esa iglesia es eh, eh, eh, eh, eh, un chivito? Es un chivito, yo no creo, no. Así mismo, ¿Sí? eh, eh, hay línea. para tú la iglesia. Hay iglesias para gente... No ¿Eh? Sí, por sí, eso que está Dios, la vaina. Dios, Dios, Dios lo condena. No puede haber indiferencia en las iglesias. Sí. Pero ah, a existe, Dios. existe eso. Y hasta en no su supuesto. casa usted corona con papá Dios con usted eh, rodilla. vamos allá fuá se arrodilla, arrodilla. ayúdame está bien Dios te, te bendice a ti en cuanto al trabajo tú entiendes tú sigues trabajando te va bendiciendo porque tú eres un maestro constructor creyente en Dios con la fe aleluya Amén. ¿Usted entiende? Con la fe, Dios mío, ayúdame. Todos los días pidiéndole ese Dios por más agua, pan, agua. Pues salud. salud. Ayúdame a conseguir un trabajo. bien y le dan una obra de 10 millones. Dejándole dos de ganancias, pero ya está orando para que eso le llegara. Y usted está haciéndolo bien, para que Dios... Eh, eh, lo bendiga, esa es la bendición, pero no haciéndose de rico con lo de los pobres Por eso yo también respeto a los rabacucos, los rabacucos, Felipe y Soporte Ellos son humildes y vainas, tú me entiendes, pero no están en esa Andan en su motor no andan en GPS y vaina como muchos pastores No, mira, mira, porque Se hay, ¿tú me entiendes? hay pastores que no trabajan No y en la iglesia que está, pero hay pastores que tienen su negocio, que quieren echar para tener una cafetería, que tienen esto. ¿No entiende Que están conscientes que no tienen que vivir del otro. El diezmo, la Biblia lo habla. Está bien, pero eso es lo que usted a usted no pueden exigirle. Es cuestionable. Usted, usted sabe que el templo donde usted está congregando necesita pagar la luz. Entonces vamos a dividir. ¿De cuánto es la luz? De 10 mil. Vamos a dividirlo. ¿Por qué no lo hacemos así? Hasta yo. Llega, el, aquella iglesia llega de 10 mil la luz. ¿Cuánto somos? 20. ¿De cuánto tocamos? De a 500, ¿De ¿no 500, es? 500 mil pesos. 1500. Ya, vamos a pagar la luz. Dos hay, de que comprar. ¿Cuánto es? 40 mil. Porque acuérdate que tú no, tampoco el, no todo el mundo puede. A veces da 500, a veces son 200. 40 mil, vamos entre todos. Pero no, yo da y tú no estás trabajando, entonces yo mataba conchando en ese espateándolo, pateándolo, que ahora me roban la batería. <risa> fifuá, fifuá, fifuá, fifuá. Fifuá, no, no yo lo dolo de un palo. ¿Y ya, tú sabes quién fue en esto? Yo, no, yo lo dolo de un palo. ¿Tú entiendes? Tú entonces avisa. debemos debemos ya concientizar, debemos concientizarnos ya, de dejar el robo a los lo públicos, familias. Es y cuestionable que, eso. Y que Dios no es relajo. Que un pastor diga que ande en una jipeta del año. Eso, eso es cuestionable. Amén. Amén. Amén. Hay de aquel que use la palabra para, para beneficiarme. Conocedor de la Biblia. Conocedor. Amable. Eso no es que diga. Sí, sí, sí. Anda con él. Eso es así. Hay que conocer Entonces, la palabra. Entonces, los políticos, los políticos, mire, a mí lo que me da que él es un jefe de seguridad es decir que hay de Danilo, es decir que hay muchos que están tapados, que están durmiendo con la ropa muchísimo que están durmiendo con la ropa duerme con la ropa duerme con la ropa duerme con la ropa con la ropa que te van a alarma y con alarma y con alarma también duerme con la ropa que te van a llenar no entiendes Claro, entonces hay que investigar a toda esa gente porque somos un país rico, pero mal administra administrado. Ah, estamos administrando bien con Luis Abinader. ¿Tú, tú crees, tú sí. crees. Está en eso, cuidado ahí, oíste. Hay mucha queja. oíste. el jefe, cuidado. Señores, bueno. vámonos a una pausa y retornamos con lo que es los osobrosos.